Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana dañándonos. La forma en que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Piedad Bonet, Colombia. Traducción. Las cicatrices son costuras de la memoria. porque no ensoblideen mai de las feridas.